Vamos a empezar. Buenas noches. Bienvenido a la asamblea. Eh, contento porque una asamblea comparada con la de otros años hay más gente y sobre todo hay componentes de la plantilla del club. Arriba es que hay una academia de baile. Y que, haya, y que estén aquí los, de, los jugadores de la plantilla, es una cosa que hombre, nos alegra porque demuestra que están interesados. ...en la situación del club. Hemos convocado una asamblea extraordinaria de socios... ...con el único punto del día, bueno, con dos puntos del día. El primero, informar a los socios... ...de la situación que teníamos con el ayuntamiento... ...con el convenio de colaboración para este año. Nos reunimos en el ayuntamiento ahora más o menos un mes y medio... ...quizá un poco menos... ...con el alcalde y la señora concejala del Deporte... ...y el ofrecimiento por parte del ayuntamiento fue que... ...el convenio este año iba a ser igual... ...pero ha aumentado un poquito más... ...por el tema del ascenso... ...que había más gastos y, y esa situación... ...y además también... ...porque el ayuntamiento le debe al barbate... ...2.900 euros... ...es así... ...y como nos lo debe pues lo tenemos que decir... ...como la situación para cobrarlo... ...era muy complicada... ...porque las cosas no se han hecho bien... ...le dijimos que aumentara un poquito más el convenio... ...y que metiera... ...la deuda para poderla cobrar... Legalmente, para que intervención no pudiera ningún tipo de, de pega. Fuimos ahora la, la semana pasada, estuvimos en el ayuntamiento otra vez, y entonces el convenio no se parecía en nada a lo comprometido hace un mes y medio. Lo único que querían dar era 5.500 euros para dar de alta a los dos equipos, barbates y Juveniles, pero no querían pagar lo que el año pasado pagaron con el al cuerpo técnico. ...del barbate... ...dijimos que no lo firmamos... ...y nos fuimos... ...a la espera de que ellos... ...volvieran a contestar... ...después de varios mensajes... ...y de varias llamadas... pidiéndole ...que resolvieran el tema del convenio... ...porque ocurre una cosa... ...la liga empieza el domingo... ...y a los equipos hay que darles de alta... ...como muy tarde, muy tarde, muy tarde... ...el jueves para que Federación... ...te pueda ...admitir, admitir la licencia... ...entonces ese dinero hace falta... ...nos reunimos esta mañana... Estuvimos Chorro y Manolo, Miguel, Manolo, Juan Pedro Tocino que no puede estar aquí porque está con el padre en el hospital en Puerto Real. Y ya el ofrecimiento del ayuntamiento es muy distinto a que al que en principio nos no dio. Se han quejado de que ha salido en las redes sociales el tema de la asamblea. Bueno, nosotros hemos anunciado la, la asamblea en las redes sociales, en el grupo de barbate. Y donde ha hecho falta, nosotros lo único que hemos dicho es que se celebraba una asamblea extraordinaria de socios para informar de la situación del convenio. No, sepa, no se ha publicado otra cosa. También pone dimisión de la Junta Directiva, si cabe. Como esta mañana se ha llegado allá a un acuerdo, pues entonces vamos a seguir y vamos a intentar de llevarlo al lo más lejos posible. Y para eso no hemos metido aquí, no hemos metido para trabajar. Y el ofrecimiento nos viene bastante bien, es una cosa que estábamos pidiéndola. Y al final, pues nos van a dar un poquito más de lo que estamos pidiendo. Por lo visto, las redes sociales hacen efecto, ¿no? Por lo visto, las redes sociales hace efecto. Y aquí Rafael, que es el tesorero, va a dar lo que el ayuntamiento le ha pagado al barbate este año y lo que el barbate le ha pagado al ayuntamiento también este año. Y de dirá también el acuerdo económico que va... ...el convenio de colaboración para la temporada que viene. ¿Tiene usted la palabra, señor Bueno, buenas noches a todos. Yo creo que lo primero que había que decir es que mmm, es una buena noticia... ...de que esta mañana, después de muchas discusiones... ...y de... ...hemos llegado a un acuerdo. Creo que el acuerdo es bueno para todos... ...porque, claro, como yo le comentaba a la delegada de Deporte... ...que estaba un poquito enfadada... ...porque yo me he estado chateando con ella... ...el viernes toda la tarde... ...y diciéndole que es que... ...anteriormente habíamos tenido una reunión... ...y particularmente yo con ella... ...le había pedido que este año... ...era otra categoría... ...que había unos compromisos con los jugadores... ...con el, el servicio técnico... ...y que nos tenían que aumentar un poquito más... ...ella, la verdad es que hay que decirlo... ...que ella siempre ha estado dispuesta a ayudar... ...hay que decirlo, es la verdad... ...es trabajadora y está dispuesta... ...lo que pasa es que la situación del ayuntamiento es la que es y no podemos obviarlo. Entonces, creo, creo que el acuerdo es bueno y que se ha notado esta mañana mmm, una diferencia enorme. No es que antes no quisiera ella ayudarnos, sino que se veía un poco imposibilidad de ayudarnos. Porque la, la penúltima reunión que tuvimos con el alcalde y ella, yo ya le comenté a Miguel, al alcalde, Miguel, por qué en vez de la subvención Pequeña esta de 5.500 como el año pasado fue de 4.000 para la ficha de los juveniles y el barbate. ¿Por qué no la hace un total de 10, 12 o 15 que sea total? No, no, no hagamos como el año pasado que era por una parte 4.000 euros y después pagar el entrenador de los juveniles y pagar el entrenador de, de los senior y el segundo entrenador unas cantidades. Era más farragoso eso, era más fácil. Decir, bueno, a los le vamos una, una subvención de X euros, de 5, de 10, de 15, lo que el ayuntamiento pueda y lo que ya nosotros también, como ya les dije, es que yo como tesorero, yo no puedo esperar a que falte tres días para empezar la competición para hacer un presupuesto. Yo llevo ya hecho 20 presupuestos. Veinte presupuestos porque se, se han rodeado circunstancias de que pensaba que va a venir un jugador, que no venía el jugador, que había una condición de uno, que había otra condición de otro. Yo ya estaba loco, perdido. Y a mi edad, pues, me pues, imaginaron, a mis 83 años, menos mal que la cabeza todavía me funciona. A lo mejor mañana estoy soseando, pero hasta ahora me funciona la cabeza. Y yo, yo es que… Eh. Entonces yo a la delegada decía, Raquel, cariño, es que yo tengo un presupuesto hecho conforme lo que tú ya me habías dicho, Ahora, ¿qué hago yo? Que Miguel Sebi, los técnicos han, han hecho compromiso con los jugadores. Tenemos compromisos hechos. Yo Era mucho dinero. No es que era mil ni dos mil que podía uno moverse y hacer compromisos. No, no. Es que era mucho dinero la diferencia. Es que fijaros que al año pasado nos dieron aproximadamente unos mil euros. mil euros, pues a este año querían darnos cinco. Pues imaginaros el, el, el corte tan enorme que era, es que, es que era un abismal, es que eso era imposible. Vamos, yo particularmente le dije a ella que yo no iba a seguir de tesorero, que yo me iba, porque yo no, no con la edad que tengo, a mí nunca me ha puesto la cara colorada a ningún jugador cuando yo le haya prometido una cosa y no la haya cumplido. Y yo a, esta, a mi edad no iba a permitir que me pusiera la cara colorada a un jugador como hubiera Rafael. Es que me prometiste cinco y, y me está dando dos, no, no. O aquí lo hacemos bien o, no, o nosotros nos vamos. Y es, es la causa por la cual nosotros hemos convocado esta asamblea. Ella se enfadó un poco porque decía que, que ya el viernes me había dicho que el lunes, porque al principio me dijo que el jueves y yo le dije que nosotros no podíamos esperar hasta el jueves, que era imposible porque es que, empezábamos el domingo y teníamos que haber una incertidumbre en la plantilla, en el cuerpo técnico y en la directiva que nosotros no podíamos soportar eso, aparte que ya sabéis que nosotros m, diariamente nos movemos, nos movemos buscando dinero por todas partes, haciendo una rifa, haciendo, vendiendo camisetas. Estamos totalmente volcados todos los días, que no es que nos reunamos, no, nos reunimos todos los días en la óptica de 12 a 1 y media. ¿Por qué? Porque son muchos problemas que hay que solucionar. Total, que parece ser porque la, la anterior reunión el alcalde se quedó un poco con el canto que yo le había dicho que me diera una cantidad total y que me la fraccionara como yo quisiera que si me querían pagar mil euros mensuales que me lo pagaran, que no había problema pero que teníamos la ficha ahora mismo aquí que si nosotros teníamos que afrontar la ficha y, y no teníamos dinero luego para los jugadores que, que nosotros no podíamos seguir pues yo creo que es una buena noticia el que se ha aumentado lo que, lo que nos habían dicho se ha aumentado en unos siete mil euros más con lo cual, había un capítulo que a mí me preocupaba mucho, no ya el de los jugadores que casi lo tenía yo mmm, colocado, lo de los jugadores con los ingresos que yo tenía calculado más o menos lo tenía mmm, masticado, digamos. Pero tenía el cuerpo técnico, el cuerpo técnico es, es un dinero, la gasolina es otro dinero importante. Entonces, nos preocupaba mucho de tal manera que la reunión que tuvimos última de la directiva, decidimos que nos íbamos que nos íbamos porque es que era imposible cumplir con lo, con lo que teníamos hecho, o sea, que, que era imposible. Total, que parece ser que ya ella un poquito molesta y tal y cual, y dice, no, no, es que yo prefiero decirte lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer, para que tú luego no te, no, no te cojas de sorpresa, porque si no te digo nada que vamos a hacer, a pesar de la reunión del lunes, vamos a hacer una asamblea general extraordinaria para informar a los socios de la situación y del desarrollo de las conversaciones, ya tú lo sabes, si no te lo digo y hacemos hoy este acto, pues va a enterarse luego ella y me va a decir, Rafael, o oh, presidente, parece mentira que no me has dicho. No, es, pero es que sabéis precipitado, no, no nos hemos precipitado, es que, es que jugamos el domingo y no tenemos dinero para pa, pa, pa hacer frente a la situación. Total, que a Dios gracias, hemos llegado a un acuerdo, ella me dijo, ¿qué necesitas? Y hemos pedido un mínimo, ¿eh? Tampoco porque sabemos la situación del ayuntamiento. Y no nos vale pedir mucho dinero para luego que no nos lo vayan a dar por, por, por imposibilidad. Entonces, hemos pedido un mínimo, con lo cual abordamos el pago de, del cuadro de, de los técnicos, más algo de gasolina y, bueno, eso es un alivio importante para el presupuesto. Por tanto, yo creo que estamos enhorabuena. Creo que estamos enhorabuena porque el equipo va, además, el equipo ya se va a quedar tranquilo, relajado a los jugadores, que se le va a atender a, la, a las peticiones que tiene y que no va a haber, no haber problemas. De todas maneras, tenemos que seguir trabajando y buscando todo el mundo, ya nosotros no, todos los socios, el que pueda ayudar en buscar hacer un socio más, un socio más, el que pueda ayudar en que una papeleta, que lleve una papeleta. Todos tenemos que estar juntos, porque si no estamos juntos, este barco es difícil, ¿eh? esto se, se pone ya en unas cantidades importantes de dinero. No lo voy a decir las cantidades porque a lo mejor más de uno se va a asustar, pero bueno, Pero creo que somos, que somos capaces de conseguirlo y, y terminar como el año pasado. Todo el mundo bien atendido, pagado todo, todo el mundo, a nadie se le debe nada y, y estamos, eh, estamos en una situación ahora mismo de cero, partimos de cero y ya la asamblea que hagamos? General, antes de que, de que cuando juguemos aquí, tendremos que hacer una asamblea general, en la cual diremos ya todos los números específicamente y clasificados en cada capítulo, porque hoy no es, no es el momento, porque ni es mareante tantos números, y en esa asamblea ya lo daremos. Lo importante es que se ha llegado a un acuerdo, que hay que agradecer también la disposición del ayuntamiento, porque también hay que ser agradecido, ellos están dispuestos, a mí el, el alcalde también me han mandado dos WhatsApp diciéndome que no me preocupara, que ellos están dispuestos a ayudar a los barbates y seguir ayudándolos y que van a buscar patrocinadores más patrocinadores. Tenemos que creerlo, tenemos la esperanza de los últimos que se pierde. Yo creo que van a cumplir como han cumplido este año. Han cumplido con el convenio, con unos pequeños matices, porque la, la gasolina no llegó un momento en que no pudieron pagarla, porque resulta que el interventor decía, en fin, los problemas burocráticos y administrativos del ayuntamiento. Entonces, realmente han cumplido hasta el último mmm, pago de abril y mayo de los entrenadores y demás. Por lo tanto, podemos estar satisfechos también, ¿eh? porque había sus dudas, había sus dudas, pero la verdad es que han cumplido y creo, creo que van a seguir cumpliendo porque mmm, pienso que ellos ven en nosotros gente que no tenemos nada contra de ellos, que lo que queremos es el barbate. Y queremos eso sí. Hemos insistido nuevamente en el campo. El campo nos no lo tienen que arreglar este año, lo antes posible. Se lo he dicho, si tenemos que ir dos meses fuera, nos vamos dos meses fuera. Si tres meses fuera, fuera. Nos vamos. Pero el, el campo es una cosa sine qua non, es que es imposible terminar el campeonato en ese campo porque ese campo nos va a seguir produciendo muchísimas lesiones y ya no son no solamente a los seniors, sino también a los niños que tengan una época de desarrollo físico y, y va a producir muchas lesiones óseas, muchas lesiones musculares, que, que hay una responsabilidad ahí, ¿eh? que yo la he hecho costar y nosotros no queríamos, yo fue de lo que le dije, yo no quería estar en una directiva que sea responsable, porque claro, aquí hay que saber una cosa, que todos los equipos, desde los premiamines hasta, hasta los seniors, son del barbate club de fútbol que no nos equivoquemos, aunque lo gestionen cierto número de ellos, lo gestione la, la delegación de deporte o la escuela, como quieran llamarle, ¿eh? son jugadores del barbate club de fútbol y nosotros tenemos una cierta responsabilidad. ¿eh? Si nosotros no seguimos machacando, machacando, machacando, eh, eh, es, que, es que tienen que hacerlo a la fuerza, es que ese campo no puede seguir igual. Por lo tanto, vuelvo a repetir que creo que estamos enhorabuena, que estamos ya más tranquilos, más sosegados, y quiero también transmitirlo, se lo he hecho a todos los socios, porque ha habido muchos socios que me han preguntado la situación, porque llegamos a decir que íbamos a dimitir, y se lo, y se lo dijimos a ellos, que, no, que nosotros nos íbamos, que los socios decidirían qué iban a hacer con el club, porque claro, nosotros tampoco podíamos coger la llave y decirle al alcalde, toma usted señor alcalde, no, eran los socios ustedes los que tenían que decidir. Ya, a Dios gracias, esto está solucionado, nosotros no pensamos dimitir, y... Queremos seguir trabajando por el club. Así que yo simplemente os voy a dar, para no cansaros mucho, lo que el ayuntamiento, la subvención que nos dio. El ayuntamiento nos, nos subvencionó para la ficha de los, los seniors juveniles en 4.000 euros. No se llevaron a consumir los 4.000 euros, fueron 3.700, 700, una cosa de esta. Los 300 mmm, se utilizarían para otras cosas de los niños, no, no entramos ahí. Para los entrenadores senior, el primero pagaban 350 que por nueve meses fueron 3.150, el segundo entrenador que pagaban uno a 250, que fue 2.250, los desplazamientos empezamos muy bien y los jugadores que están aquí ya lo saben, nos, nos, nos pagaron el autobús cuando fuimos a la línea, cuando fuimos a Alcalá, pero llegó un momento que en la delegada dijo que no podía pagar más gasolina, que porque la interventora había, había intervenido y que no se podía pagar, total, que nos dejaron de pagar. En los desplazamientos ellos han pagado 1.330 euros. El entrenador juvenil lo pagaron 250, por ocho meses fueron 2.000 euros. Y los desplazamientos de los juveniles 320. En total, 13.050 fue lo, la ayuda que aportó el ayuntamiento al club. Ahora bien, también hay que decirlo, para conocimiento de todos los socios, y no en plan de decir nada en contra del ayuntamiento, que la, el Barbate Club de Fútbol... También ha ayudado mucho, ha ayudado mucho todos los socios y todo el mundo ha colaborado enormemente. Porque si nos hemos puesto a vender una camiseta, todo el mundo ha estado pidiendo camisetas, es Si los polos, que todo el mundo vende un polo. Hemos hecho una rifa, hemos, hemos vendido 300 números de la rifa. O sea, que todo el mundo está colaborando. Yo creo que la gente en Barbate, aunque luego, como somos, como somos, que somos un poquito fríos, pues no asistimos a las cosas. Pero realmente a la hora de la verdad colaboramos y somos solidarios. Por lo tanto, hay que agradecerle a todo el mundo, a todos los socios y al pueblo en general, gente muy importante, empresas importantes como Gadira, no quisiera eh, eh, obviar a ninguna porque son muchas, pero como siempre, en Gadira está a la cabeza, el, el campero, el, el, el bar de los limones, no se llama Limones, total. Una serie de gente que han colaborado, han colaborado enormemente. El barbate, para no cansarnos más, el, nosotros hemos pagado una sanción que había del 2020-21, que era 900 100 euros, 7 euros, que ya sabéis que el primer partido que jugamos con el Cádiz, no este, el anterior, nos dijo la federación que si no se pagaba una deuda que había de 2039, no mandaban árbitro y nos volvimos locos buscando dinero, ellos buscaron dinero, nosotros también se pagó y luego ellos tenían una deuda de esa temporada de la, cuando se retiró el equipo ...de 907 euros... Se, ...ellos pidieron una fracción... ...una fracción que le fraccionaron a 302,87... A la, ...a la federación, se lo concedieron... ...pero a la hora de pagar... ...no tenían dinero... ...entonces, en principio nosotros... ...Juanmi, cuando estaba Juanmi de delegado de, de deporte... ...habló con nosotros... ...nosotros estamos en, en pleno... Mmm, ...recaudación, digamos, de, de gente, de, de socios y demás... ...teníamos dinero... Nos daba pena también de que si nosotros podíamos ayudar en el tema, ¿por qué no íbamos a ayudar? Entonces, le dejamos 550 euros para pagar la primera, la primera cuota que habían fraccionado de la deuda anterior y 150 euros más conforme a los de esto. Total, que eso se ha quedado ahí, se ha quedado ahí. Luego, la, hemos pagado la sanción de los 900 la sanción de la escuela de este año, sanciones de la temporada de este año, 310 del equipo femenino hemos pagado también sanción, que esto nos llamó la atención, porque son 257 euros del equipo femenino de, de tarjetas amarillas. Eso es, es una barbaridad, son unas leonas, provisto. Eh, eh, 257 euros. Después el arbitraje de, de la escuela y el femenino costó 4.300 euros. La gasolina de los seniors y juvenil fue en 1925, que lo tuvimos luego ya que asumir la asumir el club, porque el ayuntamiento ya no daba dinero. Y después, el, el, el préstamo que le hicimos de quine total, 8.249 hemos colaborado nosotros también en que esto fuera adelante. O sea, que, que el ayuntamiento es verdad que ayudó, pero que nosotros también, también hemos ayudado. Porque, claro, hay aquí una, un, un tema que ya esta mañana lo hemos estado hablando, que como el, el dinero que recibimos de, de, de Brian y el pejiño, creen que también le pertenece a la escuela, cuando no es así. Ese, ese, ese le pertenece al Barbate Club de Fútbol, porque la escuela tiene un, un, un, un dinero que ya el presidente lo ha gestionado, que está en la federación, pero que no se lo pueden mandar porque no reúnen los requisitos necesarios de, de, de papeles, de, de, de, y están ellos haciéndolo. Yo se lo, he hecho, se lo he dicho claramente, aunque ya el compromiso del presidente el año pasado fue de que le íbamos a pagar... ...los arbitrajes a todos los niños... ...se los íbamos a pagar... ...porque teníamos dinero en el ADESO... ...y se los íbamos a pagar... ...pero ya claro, el dinero va menguando... ...y ahora lo que nos queda es su rapilla... Eh, ...o sea que, que ese es el tema... ...bueno, pues esa es la información... ...y vuelvo a repetir... ...que este era el objeto de esta información... De, que, de, esta, ...de esta asamblea... ...de que la gente se enteraran in situ... ...de lo que estaba pasando... ...hoy, a Dios gracias... ...hemos llegado a una buena solución y por lo tanto estamos de enhorabuena así que muchas gracias Bueno, al hilo de lo que está diciendo Rafael de la ayuda del club el convenio del año pasado del mes de septiembre después de haber ido varias veces al ayuntamiento el ayuntamiento en el convenio tenía que pagar las deudas de las temporadas anteriores a la temporada 2020-2021 que eran 2.100 euros Tenía que pagar los 900 euros de la deuda de la 2020-2021, que fue el año, la temporada que el barbate se retiró. Esas deudas las ha pagado el club. Esas deudas las ha pagado el club, debiéndolas de pagar el ayuntamiento. Porque aquí, si venimos para decir las cosas claras, aquí hay que decir lo que nosotros hemos gastado y lo que no hemos gastado. Lo que el ayuntamiento nos ha ayudado y lo que el ayuntamiento no nos ha ayudado. El club le ha pagado las sanciones al ayuntamiento de la temporada 2020-2021 y de las anteriores. El club le ha pagado este año las sanciones de la escuela de fútbol. Las sanciones de esta temporada se las han cargado en la cuenta que el barbate tiene en la federación, que no tiene por qué ser así, porque en el convenio, en ningún convenio contempla que nosotros tengamos que pagarle a la escuela de fútbol las sanciones de los equipos. No hay convenio que lo contempla. Lo que pasa es que, como todos los equipos tienen el número 3.085, habiendo dinero en la cuenta, pues van comiendo, van comiendo, van comiendo y van comiendo. Y esto no tiene por qué pagar los barbates, pero nos los han cargado la cuenta. El Barbate llegó a un acuerdo con el ayuntamiento porque se volvieron locos diciendo que el dinero de Brian, el dinero de Brian era para la escuela. Y el Brian no era para la escuela, era para el 3085 que es el Barbate. Y llegamos a un acuerdo en pagarle los arbitrajes. El barbate ha pagado de arbitraje a la escuela de fútbol 4.300 euros, ¿eh? que no es moco de pago. El barbate ha tenido que pagar 1.925 euros de gasolina de desplazamiento cuando correspondía en el convenio al ayuntamiento. Y aquí hay que llamar las cosas como hay que llamarlas. Y, no, y se le prestó al concejal 550 euros para pagar la deuda anterior a la 2020-2021. No la fraccional. La fraccional la han cargado en la cuenta. O sea que aquí se firman los recibos, tú le prestas dinero y después se ¿Lo ¿Ven? Y después se El barbate ha pagado 8.249 euros. El ayuntamiento nos ha dado 13.000 entonces, si tú le quitas los 13.000 y nosotros hemos puesto 8.000, el ayuntamiento lo que te ha dado ha sido 5.000. ¿No? Vamos, si las cuentas no me fallan. Yo creo que la cuenta no me falla, ¿no? Porque de, de 13.000 tú le quitas 8.000, lo que quedan son 5.000. Y eso ha sido, eh, digamos, el, el traín entre el barbarde y el ayuntamiento y el ayuntamiento y el barbarde. Nosotros nos hemos metido aquí a trabajar. Y estamos desde marzo del año pasado. Y vamos a seguir trabajando porque el acuerdo con el ayuntamiento es bueno. Lo único que hace falta es que lo cumplan. Y tenemos la esperanza de que lo, de que lo sigan cumpliendo. Son 12.000 euros el convenio. Y, bueno, tenemos suficiente para dar de harta a los equipos y para hacerle frente a los, a lo, digamos, al cuerpo técnico y algo para gasoil. Vamos a seguir trabajando, vendiendo rizas, haciendo risas, vendiendo politos, y otra cosa, otra novedad. Este año la cantina la vamos a coger nosotros. La vamos a coger nosotros porque hay que buscar dinero de donde sea. La temporada es más costosa, la mutualidad es más costosa, los arbitrajes es más costosos, la gasolina está más cara y hay que buscar aquí debajo de las piedras lo que sea posible. Y, y vamos a seguir trabajando. Y bueno, y hemos demostrado que se puede. Lo yo, yo me pregunto es por qué antes no se podía. Si podemos nosotros, que somos viejos, por qué antes no se podía. O no querían, o no había voluntad, o quería que el cruz se perdiera. Y el cruz se va a perder estando nosotros aquí y estando ustedes ahí. Eso está más claro que el agua. Y nos alegramos muchísimo de que, bueno, hayan cedido en el tema del convenio. Porque a lo que nos ofrecían, a lo que nos dan ahora, hay un abismo. Y algo ha tenido que pasar para que sea Algo ha tenido que pasar para que sea ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado la caña que damos ¿sí? y lo que peleamos. Y porque no cedemos y porque no nos arrodillamos. Aquí estamos para trabajar con el barbate. Y el que venga y quiera destruir esto, pues está además en el carro. De, de arriba hasta abajo, está más del carro. El barbate está por encima de todo para nosotros. Lo demás es secundario. Pero estamos aquí para eso, estamos aquí para el barbate. Alegrarnos, nos alegramos. Lo único que queremos es que cumplan y que hagan todo lo posible por cambiar ese campo. Porque somos herbosornos de la provincia. ...les guste o no les guste... ...somos el de la provincia... ...el último partido lo jugamos en Arcalá ...el viernes pasado... ...bueno... ...cespa artificial de 13 o 14 años... ...que lo van a cambiar en enero... ...y reo automático... ...y vestuario en condiciones... ...y instalaciones con. condiciones... ...pues eso es lo único que queremos nosotros para el Barbate... ...y lo, es lo que venimos pidiendo... ...es lo que venimos reivindicando... ...y esto no va a ser política en contra del ayuntamiento... ni ...muchísimo menos... ...eso es pedir que mejoren las instalaciones... ...para Barbate, para los juveniles y para todos los equipos... ...y si esto hace política, pues sí, pues hacemos política... ...pues hacemos política... Esto ...está hecho para trabajar por el Barbate... ...y para que los chavales tengan... ...mejores instalaciones... ...que pueden entrenar en condiciones... ...si no tienen ni luz para entrenar... ...si no tienen ni luz para entrenar... ...¿qué quiere, qué quiere, que no lo digamos... ...que nos callemos... No, ...yo no me voy a callar, lo tengo más claro que el agua ...yo no me voy a callar, lo voy a decir donde lo tenga que decir... Y cuando las instalaciones estén bien, vos lo voy a decir, igual que o oh, esta noche, cuando salga de aquí, en mi casa, voy a poner en el grupo que hemos llegado a un acuerdo con el ayuntamiento, que nos van a dar 12.000 euros de subvención. Tanto vamos a poner lo que no está bien como lo que está bien. Es lo justo, ¿no? Es lo justo. Por pues eso estamos aquí. ¿Alguna pregunta por parte de ustedes? No tenéis miedo de hablar y hablar y pichar. no es malo. Porque aprendí de uno que ya se murió. Aprendí de uno que ya se murió. Es lo que hay ellos y por eso hemos hecho esa asamblea, para que sepáis cómo están los pasos. De los focos, el ayuntamiento va a recibir del plan invierte de diputación 200 y pico mil euros. Y la idea de ellos era gastar mitad en el polo deportivo y mitad en el campo de fútbol. El campo de fútbol entraba eh, la chapa, ponerle riego al campo y poner los focos. Nosotros nos hemos reunido con ellos y nosotros decimos que eso me, nos parecía perfecto, pero que lo prioritario era el terreno de juego. Que lo prioritario era el terreno de juego y el riego. Lo demás lleva dos años así, que se lleve tres meses en mano creo que vaya a pasar nada. Pero lo, lo prioritario es el terreno de juego y, y, y el agua. Y el agua. Hombre, el, el foco por los entrenamientos, el foco por los entrenamientos pues hay que darle, seguir dándole caña a ver si lo pueden mejorar, por lo menos que haya un poquito más de luz porque es que no se puede entrenar. Y ahora cuando se cambie la luz en octubre, date por muerto. Cuando cambie la luz, o sea, la hora en octubre, date por muerto. yo eso lo veo todos los días, yo voy a ir todos los, días los entrenamientos y sé lo que estáis pasando, ¿no? Entonces, pues tú tienes que seguir peleando, seguir peleando, seguir peleando para, ir, para conseguir cosas. La pelea de este par de semanas, ¿qué, en, qué se, que, ¿en qué se ha traducido? Pues se ha traducido que el convenio se ha aumentado, porque de 5.500 euros a 12.000, ¿no? Hay un poquito más. Y yo siempre digo lo mismo, que cuando hay esa consecuencia y se cede, es porque ocurre algo, que nos alegramos que ocurra, ¿no? Bueno, pues son 12.000 euros, son 7.000 euros más, bueno, 6.500 euros más. Con eso hay, para lo que hay, cuerpo técnico, eh, federación. El barbate este año de sanción han sido 800 euros. 600 euros. 600. ¿Sí? Nada. Prácticamente nada. Porque había dos gorriones por ahí que lo que hacían era piar y llevaban todas las tarjetas. de con los tragos los dos. <ríe> lo que hacían era piar. Pregunta Alonso. <risa> Yo no me entero nada, Rafael. posibilidad de ¿Tú te has enterado? Yo no me he enterado, Alonso, lo que me dice. Ella. Vamos a ver, tiene de que el campo lo Alonso, el campo que está ahora, agrandarlo no vale para nada. Según el técnico que vino hace un par de semanas, que estuve yo presente, dice si eso no vale para nada y va a costar una fortuna. El campo hay que cambiarlo entero, con las dimensiones del campo, con las que tiene. Vamos, las que tiene en el cajón. El cajón que tiene, ¿no? tiene un cajón. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que el campo por aquel lado tiene 11 metros menos. Si os dais cuenta, en el desnivel de las dos aguas, eh, el pico de, la, de esta parte está fuera del área grande, o sea, fuera del centro del campo. No está en el punto del centro del campo, sino está fuera del área, los metros que le faltan. No, el campo tiene que tener. El campo, tiene que tener de, el campo tiene que tener de ancho o los 64 que tenía o, los, o 68. Tenía antes 68, pero aquí vino un entrenador muy listo y le quitó cuatro. Le quitó de un, dos de un lado y le quitó dos de otro, porque decía que los equipos aquí jugaban muy bien. ¿No? Le quitó dos metros de allí y le quitó dos metros de aquí. Ahora sale todos los días en las redes, en las redes sociales porque está metido en el balón Mano playa, en el fútbol playa y todo el Pero bueno, eso es lo de menos. Nosotros, con den nada más que 64 metros, ya nos conformamos. La, la, la largura son 100 metros, pero a nosotros lo que nos inter, lo, lo importa, lo que nos interesa es que quiten el campo, que le pongan el pelo que tienen que ponerle, porque este hombre, cuando entra en el campo con nosotros, pregunta primero que quién ha sido el que le ha echado el caucho al campo, que se lo usaron a último de temporada para, para, para callar boca y hacerse una fotito con, con el, el cauzo nuevo, como si ya eso hubiera sido... La panacea. Cuando entra el hombre y ve el césped... de la forma que está, y ve que está todo lleno de caucho el caucho está por encima del césped, y este, este, este caucho que enlazado, esto aquí no vale para nada. El caucho se echa cuando el campo tiene pelo de 4 centímetros o de 6, es cuando se echa el caucho. El caucho tiene que estar por debajo del pelo. Si encima tiene poco pelo y le echa el caucho encima, por pues pelo que tiene lo, lo acaba de enterrar. Se sorprendió de, de la maniobra, ¿no? De la maniobra que hicieron para pa que quedar bien. Al final pues le sale mal está claro lo que se hace mal al final sale mal y bueno los ¿no? lo filo dentro de la obra dentro de la obra que dice dicen ellos que van a cometer y cuando reciban el plan invierte es tapar los filos ponerlo a nivel porque esto, el filo está así pero eso hay que ponerlo a nivel para que el filo desaparezca ponerlo a nivel y pegarlo contra la pared de, de, de, de, de, de, que rodea el campo, ¿no? Eso tienen que subir más, porque, claro, el, el bordillo está así. Estos son cuatro, cinco, seis centímetros más o más que tienen que llenar de su, de su base, le quieren echar alrededor. Le quieren echar su base alrededor. No sé si la echarán o no la echarán. En total son 230... En total son 230.000 euros los que van a recibir el plan Invierte. ¿no? Esperemos que... ...que hagan lo de ...que 650 mil euros... ...lo que pasa es que van a dedicar... ...al polideportivo le van a dedicar mil euros... de hecho van a, a la calle y cosas de eso... ...que fue lo que comentamos con él... ...que yo comenté al alcalde, a Miguel... ...digo Miguel... ...es que porque la otra vez cuando el equipo se fue a retirar... ...que nosotros intentamos... ...intentamos que no se retirara... ...y nos faltó 600 euros, lo teníamos todo organizado... ...y faltó 600 euros, decía él... Que, que, que, que, la, que él se había enterado al final cuando le había explotado la bomba entonces ya, ya yo le dije el Miguel, es que ahora le he vuelto a equivocar porque no ha cogido y arregla una cosa y después las calles que él tiene que arreglar cuatro calles, arregla ahora dos y después otra dos, va arregla el polideportivo y ya lo viene arreglado y el año que viene arregla las calles que no van a dar más dinero de invierte pero no que va, va a poner un parche aquí, otro aquí otro aquí y otro aquí son parches, parche, un parche, con parche si el terreno de juego no nos lo arregla ¿para qué queremos nosotros la luz? Como yo dije, ¿para qué queremos nosotros? Y nos dice, no es para jugar. Sí, pero son cosas que ocurren en el ayuntamiento y que, bueno, que tampoco podemos meternos en, en, en, en ese tema porque ellos saben, son los que mandan y saben lo que tienen que hacer. También será prioritario las, las calles esas, o no nos podemos meter en eso. Pero que yo lo razonable hubiera sido haber cogido que necesitamos 350 para el polideportivo cubierto arreglarlo y para el campo de fútbol con su lujo, ya tengo arreglado esto, después me voy al otro sitio y, y tengo un poco de menos dinero y arreglo, que también todos hemos estado en el ayuntamiento y sabemos que hay empresas que se le dice arréglame estas dos calles que ya te los voy a pagar el año que viene y la hacen porque las empresas les interesa y porque luego lo van a cobrar en vez de a dos, lo van a cobrar cuatro, hemos estado en el ayuntamiento muchos años y lo sabemos, se puede hacer, pero bueno, no nos podemos meter en eso porque el funcionamiento del ayuntamiento lo, lleva, lo llevan ellos y ahí no nos podemos meter porque no, no tenemos conocimiento de causa. Por lo tanto, pero que lo lógico hubiera sido eso. Pero bueno, que van a poner la luz y el agua, estupendo, pero que nosotros seguimos dando el coñazo con la con, con, con el campo, con el terreno de juego. A mí la, la delegada, la, Raquel, me ha dicho que este año arreglan el campo sí o sí, que están pendientes… Del renting ese que han pedido al Banco Bilbao, que si se lo dan, le meten mano inmediatamente. Ahora, ¿le van a dar el renting o no se lo van a dar? Ya, eso no podemos, ahí no podemos entrar nosotros. Pero por lo menos, por lo menos parece ser que hay una idea fija de que el campo, de que el, ellos sean convencidos de que el campo hay que quitarlo y que hay que arreglarlo. Y, y, Los campos los hay de muchos precios, dependiendo de la calidad del pelo. Si son de 4 centímetros, si si fibra de coco, si no fibra de coco, los hay de muchos precios. Este hombre le dijo que por, con 250 mil euros le ponía al campo. Por ejemplo, te voy, te voy el, el domingo, el domingo, el viernes pasado, a alcalá Y yo tenía al alcalde de Alcalá al lado mío, Luis Pizarro. Y hablando de las instalaciones, porque está poniéndole chapas nuevas a la zona de la cantina, que llega hasta el vestuario, y dice, que esto lo estoy haciendo yo con una parte que recibió yo de, de, de diputación. He cogido el pabellón cubierto, le he quitado el techo, se le ha puesto nuevo, y le hemos cambiado la pista nueva. Y ahora con lo del plan invierte, que también lo recibe igual que nosotros, para que nosotros recibimos más porque tenemos más habitantes. Pero, bueno, este está en diputación y este tiene ahí todos los tentáculos, lo tiene todo, ¿por qué no? porque están así y ellos van a cambiar en enero lo que va a recibir el plan invierte y lo va a cambiar todo en el campo todo en el campo por una, una razón muy sencilla porque hay necesidad y segundo que está la elecciones aquí del mes de mayo aquí no somos tontos aquí no somos tontos no entonces él dice, Diego yo aquí arreglo tres calles que en las tres calles viven 14 vecinos yo arreglo el campo ...y yo tengo aquí 400 niños... ...y tengo 400 padres... ...y tengo 400 madres... ...y los abuelos... ...y yo los meto aquí en el campo fútbol... ...tienes mira... ...de mejorar las instalaciones... ...y tienes mira política de cara... ...al mayo del año que viene... ...porque tú cambias un campo artificial ...ponerle su riego... ...si puede la luz... ...con los niños que hay en Barbate... ...en la escuela de fútbol... ...y tú inauguras ese campo... ...y haces una presentación de todos los equipos... del Barbate, de los señores... ...es un pelotazo político, ¿no?... ...pero bueno... Yo no le voy a decir al ayuntamiento lo que tiene que hacer. Allá ellos sí son listos y se espabilan. Hombre, yo veo que, que, que en ese tema mmm, hay que darse cuenta y que eso está totalmente deteriorado. Esta mañana nos dio la de que esas instalaciones tienen mucho tiempo, pero ahí están las pirámides de Egipto que tienen miles y miles de años y se conservan, ¿no? Para que no se, para que no se caigan, ¿no? Sí, lo, único, lo único que hace falta es claro, pero lo que hace falta lo único que hace falta es cuidar las instalaciones nada más cuidarlas si sí, aquello está to... es que aquello por desgracia está todo abandonado y yo creo que hay alguien responsable no hay alguien responsable porque ahora en el deportivo no hay director no hay nada allí ni nada aquello ir por la mañana y me a la tarde y por la mañana la tarde y yo a los trabajadores no les he hecho las culpas yo las culpas se las he hecho al que manda al que tiene que organizar además ellos son los, que, son los responsables que yo no sé cómo van al fútbol y si es que les debía de, de, les debía de caerse la cara entrar en el campo fútbol y es que aquí el problema es que siempre se le echan las culpas a los demás a los demás, a los demás a los que han estado antes, a los que están después así que yo sé razonable y reconocer las cosas que es que aquello está totalmente abandonado es que está totalmente abandonado si allí lo único que han arreglado lo único que han arreglado desde el año pasado, este año, han sido los baños. Y los baños los han arreglado porque hay, hubo varias mujeres que se fueron a la OMI y pusieron denuncia porque no podían hacer pipí allí. Se tenían que ir a los pinos a hacer pipí. Por eso arreglaron los baños. Si no, los baños tampoco estaban arreglados. Si hay dos ventanas donde tenemos cuerpos de metalía metidos y tiene por cristales cartones. Y eso no me lo invento yo, eso está allí. Y han puesto en el grito en el cielo porque hemos cogido otra vez y el, el helado de Barbate ha publicado otra vez las fotos de, de las instalaciones deportivas. Pues no asustarse, no asustarse que eso, que eso es lo que hay. Y aquí por lo visto para que vayan haciendo cosas hay que, que, hay que publicar cosas en las redes. Pues vamos a seguir publicando cosas en las redes, es lo que queda, ¿no? Si nos sentamos y hablamos y oh, eh, por aquí te entra, por aquí te sale, por aquí te prometo y después no quiero cumplir y resulta que sale las redes sociales lo de la asamblea y enseguida hay 12.000 euros y antes había 5.500 ¿qué necesidad hay de eso? no ¿para que no hay necesidad? trabajarlo, buscar lo que podáis y decirle, decirle vamos a hacer todo lo que es posible 1500 no preocuparse que vamos a seguir buscando, que vamos a seguir trabajando No, Cerrar un banda pues si le cierran banda, por pues, lo que hay no. porque yo no tengo el, el, el, el alcalde la concejala y cualquier miembro del equipo de gobierno no tiene ni un mensaje mío pidiendo para mí. Yo no pido para mí, yo pido para el barbate. Y nosotros nos hemos metido en el barbate con unos compañeros para que el barbate cada vez esté mejor, ¿no? Hemos pasado de que estaba mal, tan mal que ya no competía y afortunadamente está compitiendo. Y está compitiendo por el trabajo que sea diario y por, la, y por el respaldo de ustedes. Y bueno, y qué hemos tenido la suerte de contar una plantilla que bueno, ahí está la plantilla ¿no? desde el primer momento los tíos dando la cara y ganando partidos y luchando y bueno, tuvimos la suerte de ascender tuvimos la suerte de ascender ¿por qué? por el trabajo que se hizo bueno y eso por lo visto aquí eso no, en la casa consistorial eso no tiene valor eso no tiene valor pues yo creo que tienen que darle valor o no porque entre otras cosas, lo que les hemos quitado ha sido un marrón les hemos quitado un miura y además la concejala la, la, la pobre lo reconoce porque ya ha llegado ahí de sorpresa y, y, y cada vez el toro le va dando un pinchazo. Cada vez el toro le va dando un pinchazo. Porque está de, está de no, tiene, no ha tenido la información que tenía que tener. Y ahora con el paso del tiempo, paso a paso, la chiquita pues, lo va reconociendo. Lo, y hace todo lo que puede. lo ¿eh? eh, digo que hace todo lo que puede. Nosotros lo sabemos, que nos hemos reunido con ella pocos veces y hace todo lo que puede. Lo que pasa es que por encima de ella hay otra gente, ¿no? Y lo, yo os, os lo digo, mientras que nosotros estemos aquí, para, para nosotros, lo prioritario es el club El club está por encima de todo, si no, no nos hubiéramos metido Yo estoy jubilado y yo estaría de maravilla andando en la playa, yendo con mi mujer a un crucero, yendo para acá, no para allá Y no voy, no voy a ningún sitio, me comprometí y aquí estoy Y aquí estoy, y ya está, mientras que tenga fuerza y tenga ganas habrá momentos que las cosas salgan mejor y momentos que salgan, que salgan peor porque esto es un recorrido largo y todo no sale perfecto pero voluntad y ganas no van a faltar y mucho menos con el apoyo de, de, con el apoyo de ustedes y de ese grupo de veteranos ¿no? que de los veteranos viene poca gente yo sé los que vienen de sobra yo sé los que vienen de sobra, no hace falta que me lo digan bueno, bueno, después llega la otra cuestión de rifar, vender, comprar, llevar ahí están todos es lo que importa, es lo que importa. Y, y bueno, yo creo que aquí a la Asamblea esta noche ha venido más, más gente que a cualquier otra Asamblea desde hace 10 años. Desde hace 10 años. Bueno, ve a la gente que hay aquí, jota pues alegra, ¿no? Se ve que la gente está, está comprometida y está interesada en lo que, le pasa, lo que le pasa al barbate. Hemos traído camisas nuevas para vender a 10 euros. <ríe> a 10 euros, no a 20, que vale 13. Son preciosas, son las que el club, las que el equipo va a jugar a la liga, lo que pasa que son sin publicidad, ¿no? Y lo que, atrás pone Barbate de club de fútbol y delante el escudo y ahí estamos. Camiseta, camiseta del Tajo, camiseta del Tajo, hemos pedido hace poco 34, ¿no, Malolo? Y las 34 ya están vendidas, o sea que afortunadamente la gente colabora y cumple y eso es muy importante. Llevarnos bien con el ayuntamiento, hombre, lo, lo, queríamos, lo queremos todo Nosotros lo que queremos es llevarnos bien con el ayuntamiento, porque es nuestro ayuntamiento. Con nuestro ayuntamiento, pues nosotros queremos llevarnos bien con nuestro ayuntamiento, como es lógico y como es razonable, ¿no? Terminó la liga y, bueno, nos invitaron ahí al ayuntamiento. Y cuando fuimos allí, con la plantilla, hicieron un pasillo... Le hicieron un pasillo, le tocaron las palmas, el equipo subió a las escaleras, hicieron fotos para acá, para allá. Y yo le dije al alcalde que esa es la foto que nosotros queríamos. Que esa es la foto que nosotros queríamos en, el, en nuestro ayuntamiento, en nuestra casa. Y nos hicimos la foto allí con el alcalde y con los concejales que, que, que asistieron. Bueno, pues esa, esa es la postura. Esa es la postura. ¿Foto por querer y foto por…? El? No. ¿De esa? Eso no, no lo consiento ni lo tolero. ...la foto cuando corresponde... ...y en el sitio que corresponde... ...y así somos nosotros... ¿No? ...y no vamos a cambiar... ...más que lo que el agua... ...y por qué no vamos a cambiar... ...porque como de la forma que somos... ...la cosa va bien... ...por eso no vamos a cambiar... ¿El qué? ¿Cuántos Socios... ...este año se van a hacer menos socios... ...o se van a cobrar menos socios... ...porque el año pasado... ...la gente se borcó... ...mucha gente de compromiso y eso... ...y tenemos allí unos pocos por cobrar... ...y esta semana que viene... ...pues como la liga empieza... ...vamos fuera, la siguiente vamos casa ...pues hay que, ser, hay que dar un asusión... ...intentar de cobrar más... ...y el resto pues ...cobrarlo y en el campo a la gente que vaya... Si hiciéramos, ...si hiciéramos 400 socios... ...ojalá... ...hiciéramos 400 socios... ...de 25 euros, ojalá... ojalá. ...la entrada Manolo... ...la pregunta es buena... La entrada, ya yo tengo los teléfonos de todos los equipos que participan en el grupo y voy esta semana a preguntar a cómo está la entrada de ellos en los partidos de casa, para más o menos hacerlo igual. Que no, no, no, si Pues si trata de 3 euros... euros... <Gregory> Manolo, el año pasado, el año pasado a todos los campos... Manolo, Manolo, el año pasado a los campos que fuimos a jugar, ninguna entrada costaba 3 euros. Todas eran de 3 euros hacia arriba. Y era segunda andaluza. ¿Qué pasa? Que nosotros, ¿en qué pensábamos? Bueno, pensábamos que había muchos socios, que la gente estaba colaborando, comprando muchas cosas, y entonces tú tampoco podías poner una entrada excesiva en alta para, para castigar a la gente, para castigar a la aficionada. Por eso hicimos la entrada a 3 euros. Este año la cuantía del presupuesto va a ser más alta hay más gastos entonces tenemos que hacer la taquilla la taquilla hay que hacerla de tal forma que tenemos que pagar tenemos que sacar el arbitraje este año el arbitraje son 600 euros al mes cuatro partidos 600 euros el arbitraje es pagado mitad y mitad son 600 euros y 200 y algo de los juveniles al mes eso te va a costar los arbitrajes nomás, porque el arbitrajes de este año son, son más caros. El año pasado costaba, creo que costaba 130 o 135, y este año ha subido. Tenemos que sacar de la taquilla, tenemos que sacar el arbitraje, del barbati de los juveniles. Los juveniles, pues los juveniles este año tenemos que hacer una cosa for, forzosa, tenemos que poner taquilla con los juveniles, un euro, un euro, para sacar para sacar para combustible, las puertas del poli cerradas, y entrada a los juveniles de un euro. Y la cantina allí con dos canastas de nieve <coughs> y refresco. Y a vender refresco y a vender lo que haga falta. Aquí hay que recordar lo que sea. Nos pondremos dos en la puerta y la rifa y refresco y el euro. Es que no, es que no te queda otra. Es que no te queda otra. No hay otro remedio. Hombre, que Rafael salga un millón mañana de este de 140 millones de euros y le toca, pues entonces... Ya está, chao, ¿eh? ya está Ah, ya está, ya chao, ya está, chao. Ya está chao. O todavía nos, nos salvamos, ¿no? Nos salvamos, haremos una fiesta, haremos... un estadio. Arreglamos el campo y lo arreglamos todo y no tenemos, tenemos que pagar nada. Y a todos los futbolistas le ponemos un sueldo de 2.000 o 3.000 euros mensuales. Unos buenos vestuarios, una buena, una buena oficina, un buen alumbrado. Lo que hay por ahí, Manuel. Y si nos toca tenemos que <ríe> repartir hasta el dinero. Lo que hay por ahí. Es que es lo que hay por ahí. En nosotros es nuestra ilusión, pero es que por ahí está confirmado vaya tú al campo que vaya en, el... en enero bueno porque, enero. poquito a poco se irán consiguiendo bueno, el las cosas el que vino para ver el campo una empresa que se llama Guillermo Dice Diego, nosotros hemos quitado en el Alfonso Morube un campo que tiene cuatro años. Lo hemos quitado, nuevo. Y han cogido allí, lo han cortado y lo han veo allí, me cago en la madre de hoy a haberle dicho, <risa> a haberse lo traído para acá cuatro años. ¿Por qué? Porque esta gente van consiguiendo y van intentando. Bueno, Ceuta tiene mucho dinero. Sí, sí, sí, sí. Ceuta tiene mucho dinero porque la, la comunidad autónoma de Ceuta tiene mucho dinero. <risa> tienen como los, los campos lo tienen como logada la huelga a ciertas competiciones, entonces han quitado el campeonato no, de no, nuevo, no, porque allí hay mucho dinero, ¿no? y es que hay mucho dinero, y con mucho dinero pues pueden hacer esas gestiones. Nosotros tenemos lo que tenemos, y, y es, es así, y, y bueno, porque lo único que nos queda es seguir peleando para que cambien el campo. ¿Está? ¿No hay más preguntas? Bueno, vamos. Gracias por venir.